Me llegan noticias de que Vox se está asentando con fuerza y empieza a cuajar. Vamos a resumir el acto y después te mostraré más información que no sabes. ¡Viva España! ¡Viva España! En Vox defendemos nuestra identidad, nuestras tradiciones frente al globalismo imperante. Defendemos nuestra identidad anclada en un sistema de valores que lo cimentan. Tiene un identitarismo para que asumas paquetes de ideas. Nuestros barrios de odio como son las mezquitas salafistas donde se propaga la intolerancia y el desprecio por los otros y por la mujer. Esto está bien, pero de lo que no te vas a dar cuenta nunca es que a esta gente en el fondo no le parece ni bien ni mal el Islam. Haz la prueba. Te dirán que simplemente es otro punto de vista, aún siendo barbarie. Es imprescindible la protección del menor en los procesos de divorcio. El niño no se divorcia de sus padres y debe... Con Vox, veremos por fin la creación de un ministerio de la familia y la promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural. Esto suena a allanar caminos para prohibir el divorcio. En Vox, estamos volcados en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y la eutanasia es una forma de eliminar a los más vulnerables con intereses inconfesables. La fe religiosa desea el dolor, porque es grato a su ser imaginario y el alivio es indigno. Así que tus últimos días morirás agonizando durante semanas. Esas malditas clínicas abortistas. La clase rica tenemos chachas y criadas que los cuiden. Y quien nazca mal pues se le mata en vida. El de que juntos haremos a España grande otra vez. ¡Viva España y viva el rey! Un mantra que se repite constantemente, para así no cuestionarla sin razón. La derogación inmediata de la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica que ataca la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. Olvidando la historia será más fácil que la repitas. A todos aquellos creyentes que han visto profanados sus templos, insultadas su fe e incluso arrancados sus símbolos religiosos. Con la religión te construí las primeras leyes serviles a mi clase social, construyendo un ser imaginario reforzado y apoyado en tu enfermedad, vulnerabilidad y miedos. Por eso estos partidos tienden a unir política y religión. Es más fácil que prospera la sin razón apoyándola en la religión. Lo mismo que ocurre en el Islam. Incluso en el comunismo donde el líder es Dios y el partido el Espíritu Santo. No hay ningún resquicio ideológico que no se dedique al fascismo y por ende a canalizar más dinero hacia mi clase social. Por eso en boxes frecuente ver frases con contenido religioso. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. Es una forma de justificar cualquier fin, aún siendo bárbaro. Quedando la ciencia al margen. Es una formación para instaurarte instaurártela sin razón. Ahora voy a mostrarte y explicarte por qué razón esta formación es la pasarela o llave al fascismo. ¿Sí? En Coblenza, Alemania, en una reunión organizada por Alternativa por Alemania, podemos ver a Abascal simpatizando con Gert Wilders, fundador y líder del Partido Holandés para la Libertad, o con Frauke Petri, lideresa de Alternativa por Alemania, o con la propia Le Pen. Vox, en su primera asamblea, condenó la existencia de sindicatos de clase, reconocidos en la Constitución, y se dijo que el cambio climático era una tomadura de pelo. También quiere facilitar un mayor acceso a las armas. Dos ideas que parecen muy cogidas de los Estados Unidos. Ya comenté en el primer vídeo que Estados Unidos impulsaría el conservadurismo, y prueba de ello es que tiene vínculos con Steve Bannon, que fue estratega jefe de la Casa Blanca de Trump. The Movement, con base en Bruselas, está siendo ahora mismo el impulsor de la extrema derecha en Europa. Personajes como Salvini ya han ingresado a ella. En mis vídeos siempre te he dicho que la religión es necesaria para imponerla sin razón. Y de ese modo vivía de ti. Por eso Bannon quiere construir una sede política religiosa en un monasterio de Roma, para así contar con todo el apoyo religioso de círculos del Vaticano y expandir la extrema derecha por Europa. Por Vox han pasado candidatos de origen fascista, como Pablo Barranco. Antiguo secretario general de Plataforma por Cataluña. Ariana Hernández, ex miembro del colectivo nazi Altramontana, actualmente inactivo y expresidenta de Vox en Barcelona. Yolanda Couceiro Morín, editora de la página Ultra Minuto Digital, Blas Piñar Pinedo, o Javier Cortés Lucena, ex dirigente del foro Ultra Sevilla Nuestra. Vox es un partido creado por gente proveniente del Partido Popular y financiado por los Estados Unidos, con fuerte presencia en sus filas de gente de extrema derecha. Que a la vez alimenta al fascismo. Por esa razón se hundirá poco después de crecer y alcanzar representación. Entonces sus votos pasarán a un partido fascista como ocurrió en Grecia o en Holanda. Es un proceso de propaganda ideológica que conseguirá que votes la ideología más conveniente para mí en este momento de cese capitalista, canalizando aún más dinero hacia mi clase social en detrimento de tu bienestar y libertades. En esta nueva configuración capitalista mundial en donde ya no eres necesario para producir tú me harás el trabajo gratis de eliminarte a ti mismo y a los tuyos.